Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde voy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice... «Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?» Jesús le responde, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.